Eh, que se parece a Luis Guerra Hasta le dicen el Juan, el Juan Luis Guerra de Leonel Sale hoy diciendo Que el grupo de Leonel No va a estar mañana a las 9 Ya Luis va a estar solo Ya Luis no va a tener ahí Al grupo de Leonel Que domina el escenario Y si hay que pagar motoconchista Lo pagan, si hay que pagar tigres Lo pagan Entonces Luis Sabinader le sacaron los pies la gente de Leonel No, no, no, ese, ese no es el partido de nosotros Y por tanto Nosotros no vamos a asistir Mañana a las 9 Otro dese, Otro desentono Totalmente una orquesta desentonada Un grupo de músicos tocando Un merengue y un grupo de músicos Tocando una salsa A rato hoy sale Hipólito diciendo la gente mía del PRM no va mañana a esa vaina entonces Luis Abinader, lo que más le conviene decir esta noche, que eso no va porque Luis Abinader esta noche o va cuarto o sale por los barrios a que la gente vaya mañana, porque si van poca gente ahí se hunde Luis Abinader. por eso no hay inteligencia para combatir a este grupo de malos que son la gente del PLD entonces mañana Luis Abinader está empujado o a suspenderlo esta noche o no sé qué diablo o va a buscar la lista que se la preste la gente de, de Leonel, préstame la lista de los motoconchistas ¿dónde es que tengo que llamar? al sindicato ¿para que esta noche decirle que le voy a dar mil pesos a cada uno? O llamar a Johnny Ventura Johnny Ventura ven que te vamos a pagar un concierto Como tú estás tan payaso Johnny Ventura Te queremos ver mañana ahí con tu grupo Moda Moda es un invento que se hizo Peña Gómez Para buscársela como un toro Porque Peña Gómez eh, Johnny Ventura no es ningún tipo que ama la patria Johnny Ventura es una vaina que, que la vida lo ha premiado con una capacidad de hacer unos merengue extraordinarios, pero él no ha sacado ventaja a esa vaina cada día económicamente está más atrasado y tiene que verse envuelto cometiendo ridiculeces para poder buscar y seguirse la buscando ahora resulta que el grupo de Johnny Ventura ya se dividió él es el presidente del partido y el secretario general de esa vaina llamada Moda se fue con Danilo a la reelección y Namata Johnny en ese grupo llamado Moda, que es el que él inventó para buscársela como un toro. Entonces, mañana a las 9, Luis Abinader, si no reúne la cantidad de gente que muestran que él es un líder, ahí mismo muere Luis Abinader mañana a las 9. Como el grupo de Leonel no va a estar ahí mañana, sino el grupo de, de Luis Abinader. Le aseguro a ustedes que mañana Van a hacer la propuesta en el Congreso Van a aprovechar esa coyuntura Que no está el grupo de Leonel Frente al Palacio de, Del Congreso Sino que lo que va a estar Este muchacho Luis Abinader Que no es tan beligerante Como han, han demostrado El grupito de Leonel Fernández Entonces mañana Luis Abinader Ahí en el frente Que no hay que buscarle ni la policía a no que buscarle ni la guardia Que lo dejen ponerse ahí adelante Y eso, ese bulto va a permitir Que de una forma, Juan si darse cuenta pan Aprobaron La reforma a la constitución Por estupideces Cometiendo cada día más vainas Que uno no se explica cómo Una llamada, buenas noches Buenas noches bueno. Dígame, ¿con quién tengo el honor? ¿José? ¿Y qué? Dime, hermano ¿Y eso es el, el número 3 de Estados Unidos? ¿Y lo que no se ha traducido? Sí, es que, que no entendí Oye, el número 3 de Estados Unidos Traduce ¿Es de Estados Unidos? Sí, dime, hermano, de Estados Unidos, qué bueno ¿Te a, mí, a, a mí lo que se puede elegir traducimos. Ah, no. La noticia se está diciendo. Es más, no se está se escuchando dice, nada, no parece que se está escuchando así, ve. No se escucha bien. Vuelve y llama, hermano mío. Dale el, el teléfono del canal. Eh, a ese fue que llamó, pero no se escucha muy bien. Pueden decirle a ustedes que eso de mañana a las 9, ese llamado de Luis Abinader, para mañana, compromete mucho a Luis Abinader. Más con esta actitud Hipólito, Lo mío no van para allá. Los míos no van para allá Entonces la gente de Danil, de Leonel Que son los que realmente saben hacer el reboot Dicen que no van mañana Entonces Luis Abinader Chúpatelo, chúpatelo, chúpatelo mañana a las 9 Tiene que llevar gente para demostrar Que tú eres dique supuestamente un líder Y milagro vos, Esa vieja que históricamente Lo que han hecho mucho bulto Ella y Belice Prade Pérez Haciendo creer como que son las gran toletas de líder. Y en el fondo eh, son floreros. Floreros, vaina, decoraciones en los partidos. Pero le ha ido muy bien en sus condiciones de eso de decoraciones. Muy bien. Le ha sacado mucha ventaja. Señores, vamos a viajar como antes. Que de antes se viajaba, usted llamaba al, al señor Hidalgo, al señor Pununun, al 290-400. Si él lo lleva y lo trae a la capital tiene esa facultad y al consulado es un hombre que domina eso. Estúry y Victoria está vendiendo su casa ahí en la Avenida Libertad a 50 metros del supermercado El Porvenir, el Porvenir de la Libertad. Yo también estoy vendiendo mi casa ahí esa casa la estoy vendiendo ya la otra esa está terminada digo le falta la pintura le falta los detalles o sea que ahí yo le estoy pidiendo 6 millones y medio pero si me la dejan terminar el lío va a ser grande, la casa de al lado la casa de al lado va a ser sumamente grande atiéndalo, tómalo en cuenta Lincoln Núñez se está vendiendo 10 mil metros y medio al lado de la Universidad Nordestana ahí donde está el play de la Universidad Nordestana y están reparando el play cuando ese play le pongan los asientos y todo eso ustedes verán qué bello se va a ver de noche ese personal y los estudiantes jugando con universidades del, nacionales y del mundo. Eso tiene mucho valor. Cómprenlo ahora, antes de que todo eso llegue. Señores, este TIT este Ferretería, la que llegó pequeña de UG con Salcedo. Y se ha vuelto una monstruosidad. Totalmente una monstruosidad. Se ha vuelto una monstruosidad.